Bueno, después tengo. Ya empiecen a grabar si quieren que en... sin sonido. Y vos, mamita, cuando quieras nos interrumpir. Estoy que... ahora hace más de un año pareja. Bueno, eh, no podemos nombrar sin dar nombre tu compañera, podemos decir eso. ¿Te acompaña? Sí, sí, sí. sí, ¿Eh? sí, sí compañera, ponemos. Sí, sí. Pareja. Pareja. Y después, eh, amigos. Amigos. Bueno, ahí va. Amigos. Ahí tenemos. Cuando quieras, María. Amigos. No, no, no, no, ¿Vos estás grabando? Sí, sí. Voy sí. a hacer un sonidito de cinturón. Ok, como no. Entonces, estamos con mamá, hijo, amigos Cuando vos quieras, María. Bueno, porque... vengo a entregarles esta. Ah, muy ah, bien. Ah, bueno, gracias. Entonces, Vale, Entonces, Sí, y primero y leo... Bueno, a ver, te lo va a leer Marisol. Lo, lo a ver, ¿eh? Por medio de la presente, declaro bajo juramento y firmo de conformidad, protagonizar un ejercicio de choque consciente y permito la emisión del programa de esta serie de entrevistas. Libero de toda la responsabilidad a la señora Silvia Freire y a la producción sobre los resultados y o consecuencias de este ejercicio. Me muero por firmar, se llama esto Qué bárbaro, qué tipo, ¿eh? Qué tipo, este está bueno que te conozcan cada vez más Ya la gente se dio cuenta quién sos y vos puede ser Sí, sí, la gente se dio cuenta ya, ya... La mayoría de la gente ya se dio cuenta quién sos Pero este, los que podemos seguir percibiendo cosas tuyas Y vas a firmar sin leer absolutamente Y eso es amistad, ¿no? Y claro, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, claro. Que sí. Sí. Ya está, ya claro, que, claro que lo que sí, somos claro que somos. Sí. Claro, sí. Y bueno, y evidentemente pareciera como que tiende a esto de permitirse sentir. Sí, señor. Permitirse sentir. Dejame un sorrecito para vos. Opa. Sí. O, o, está lleno de sorpresas. ¿sí? Está lleno de sorpresas. Un para vos. Llegó viene. el día, digo, tu último día. Hoy paso a buscar la muerte. Bueno, vos sabés que yo ya hice la fase con eso. Bien. Es decir, siempre pienso que si me agarra la muerte, que obviamente que te puede agarrar cualquier día, eh, uno tiene que estar en paz. Bien. Es más, creo que... Bueno, nosotros ya tenemos una edad en la cual la muerte ya empezamos a pensar. Anda, bueno, pa pa pasó por acá. ¿eh? Sí, sí, pasó? sí, pasó, pasó. <risa> ah, no, pasó porque... por acá, sí. No, porque sí. además uno toma conciencia cuando uno ve un poquito el deterioro físico en algún aspecto. Ah, porque cuando son jóvenes, es que cada vez vas creciendo, cada vez estás más fuerte, cada vez estás más polenta, no cada está, vez puedes hacer más no, cosas. No sé. Y la muerte no existe. No. Oh, no. Hasta que de repente empiezas a ver, empiezan a pasar ciertas cosas y... Decís, bueno, esto es algo que es seguro. Además, yo tuve un, un, un... Hace siete, ocho años, cuando se fue mi hija a España, yo sufrí tanto, tanto, que me quería morir. Entonces... ¿Qué ha tenido en hija? Dos años. Y, eh, y pasé un... Casi te diría dos años de... Viste de coquetear con la muerte. Con tu hija que tenía dos años, vos tenías en ese momento contacto. Sí, con la sí. sí, sí. Una, la, una, la manito de una nena de no, dos años. No, no, no. Y yo llegaba a casa y ya desde la puerta decía dónde está mi gordita y ya sabía que había alguien corriendo con una felicidad. No. Este, entonces... Eh, y vos sabés que esto lo estoy practicando con, con mucha de la gente que yo atiendo en la Fundación Eira, ¿no? Pues yo hace mm -hmm. dos años que me estoy dedicando, vaya hace muchos años, pero hace dos años directamente en esta fundación a recuperar adictos. Mm -hmm. Yo te diría que casi el 50% de los que entran eh, o más tienen ganas de morirse. Ganas reales de se pague la lupa, todo eso. Esto es eh, demasiado. Y yo que siempre fui un tipo que me atravesaba las paredes, cuando me pasó esto, realmente, por primera vez, sentí decir, che, ya está, yo viví, la verdad que tuve una vida espléndida. Eh, eh, siempre estuve feliz, siempre hice lo que amé, siempre sentí una energía vital, hoy no la siento. Y coqueteé un poco, ¿no? Como diciendo, ya está, me parece que no tengo ganas de vivir sin esto. Sin esto que, que era una carencia tan grande, tan profunda, porque que te, que te saquen un hijo es algo eh, más a esa edad, ¿no? Y, y bueno, y un buen día agarré, me levanté y me dije... Che, estoy pensando en esto de, de, de, de morirme como si no fuese una posibilidad. Es decir, como... Si es esto o esto. Y yo no me doy cuenta que esto... Va a suceder. De todas maneras. No vamos a morir. Es decir, que esto que yo creo que es un sufrimiento... Que, no, que, no, que, que la vida no tiene sentido... Esa paz que uno quiere encontrar, ¿eh? como dice Hamlet, en el, este, no más. Va a suceder. Un día vamos a hacer así, vamos a respirar por última vez y se va a terminar y, y listo. Y agarré y dije, bueno, ya está, voy a hacer que. En el mientras tanto. Voy a hacer de cuenta que me morí. Claro. Pero mientras tanto. Mientras tanto. Voy a vivir como si esto fuese un regalo. Un extra. ¿Ahora qué haces con ese mira eh, Mirá que interesante, Digo, te voy a decir algo este, Esta lata te la vas a llevar y de alguna manera le tiene que llegar a tu hija Saber que te moriste cuando ella se fue Sí Porque una cosa es que vos negociando, este, pulseando, lo digas Y otra cosa es que se lo estés diciendo a una amiga y estés buscando la forma de explicar lo fuerte que fue para tu vida algo que te pasó. Y si yo fuera tu hija y estuviera viendo que vos te moriste cuando yo me fui, sería de alto impacto, ¿eh? sinceramente. Así que ojalá, amigo, que, que ocurra ese milagro que venimos esperando. Ojalá. O sea, mirá, si, si estuviéramos acá hoy al yo, solo efecto de que eso fuera. ¿no? Mira, yo sé que hay, hay, hay cosas. El, el ser humano tenemos la tendencia de querer explicar todo con la razón. Mm. Desde el pienso luego existo, mm. desde Descartes empieza el racionalismo, el positivismo. Mm. Es como que hicimos de la razón la única manera de interpretar la vida, la realidad. Y yo me doy cuenta que no, no, es mm. no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Es que no somos solo eso. Y bien, eh, que es justo que ese no es suficiente. No es que no es por ahí. No, no, es por ahí también, pero no es suficiente. Porque no somos solo razón, no somos solo cuerpo, no somos solo emoción, no somos solo espíritu. Somos todo eso, ¿no? Y atendiendo todo eso. Atendiendo todo eso. Y, y vos fíjate que hay, hay, hay palabras como la compasión, la miseria. ¿Cómo no? nos introdujeron algunas personas, algunos seres humanos, estas palabras? Que no tienen casi lógica, que no son, eh, que no tienen nada que ver con el, la naturaleza humana. De, vos me jodés, yo te jodo. ¿De qué compasión? ¿Qué es misericordia? ¿Misericordia ante quién? ¿Ante qué? Y me parece ah, que tiene que sabe, ver con eso, ¿no? Cuando con... yo escucho de tu boca, la palabra compasión, uh -huh. yo recién pensaba en una mirada compasiva, ¿no? Y entonces uh -huh. me imaginaba que nos resulta más sencillo, a ver, seguime y, y, y contame qué opinas. Nos resulta más sencillo tener una mirada compasiva por alguien de paso, con quien uno no tiene un compromiso, un, una inseguridad, un celo un apego. Sí. La mirada compasiva para aquel que va, ¿no? Es mucho más fácil. O sea, qué lindo sería lograr ese desapego que nos pide Ojo, oh, Antonito Armelo, todos esos ah, Buda, que... Buda. La... Buda empezar, claro, ¿no? El desapego, claro, el budismo, esa es la base, ¿no? Pues esa es la base. Porque nos resultaría tan fácil ser compasivos con ese que sé que no poseo, con ese que sé que... Lo único que quiero es que sea feliz. ¿Es lo único que... soy feliz? Sí, listo, ya estoy. Que a... todo. No poseemos a nadie. No, <risa> no poseemos no. ni a nuestros hijos. No. Ni a nosotros. Claro, no, po <risa> no, no, poseemos, nada. no poseemos a nadie. No, es verdad. ¿Y? Che, ahora que ¿Y? nombraste los hijos, si, si realmente viene hoy, esta, mirá que, ojo, ¿eh? Viene Anda Esta viene, ¿eh? Que está viene bien, bien. Que viene bien. Viene, viene. Y si, ya que nombraste los hijos, si ahí tenés la cámara, no te ven más. Y bueno, si no me ven más, nada, espero que recuerden que siempre va a haber dos caminos. Que siempre va a estar el camino del, del rencor, de, del odio y que siempre va a estar el camino del perdón y del amor y que entiendan que el gran desafío de la vida es qué camino elegís, ¿Qué camino elegís? después, obviamente, que me, me encantaría decirles que, que los quiero, que los amo que, que los recuerdo siempre como, como niños ¿no? siempre. pienso en mi hija y la veo como, como, como una niña que correteaba, ya te digo, cada vez que yo me acercaba a la puerta de, de, de casa y decía, ¿dónde está mi gordita? Y yo sentía ese barullo que hacía corriendo por todos lados. Eh... Después le decía, bueno, me voy a trabajar, ¿viste? Me... Hacía que me vestía en la cama y ella se colgaba detrás mío, ¿no? Se colgaba. Y entonces me miraba en el espejo y decía, ¿pero qué es esto? ¿Quién está ahí? Y... Eh... Bueno, todas esas cosas recuerdo. Recuerdo con Nicolai también, los recuerdos de niño. Y que, y que bueno, que esos recuerdos son los que me, me hacen feliz. Da, da ganas de darme las gracias, ¿no? Sí, Sí, un buen mensaje. Gracias, gracias. Gracias, caso, gracias, ¿no? gracias, gracias. gracias. Y, y por sobre todo las cosas que cuando estoy mal pienso en eso. Pienso en esos niños? ¿Y a tu hija? Y mi vieja, la verdad que mi vieja es... ¿Qué sé yo? Es un, un ser tan admirable para mí. Tan admirable. Tan que tiene... Cosas de una sabiduría... Mira, me acuerdo cuando yo estaba con este tema, porque el dolor de lo, de lo de mi hija además se vio acompañado de que yo a la madre no le tengo bronca, yo no, no me entendí lo que te digo más. Me tuve que desprender también de ese amor. Entonces por eso te digo que fue un golpe durísimo. Eh, y ella me dijo, Ivo, vas a entender con el tiempo que perder... A veces se gana. Ella es muy cristiana. Ella me, me, me. es como que me transmitió un cristianismo distinto, ¿no? Porque me dice cosas de Cristo que no, no, no son por ahí las que escucho en la iglesia. Ni, ¿no? eh, él me dice. Ella me dice, fíjate en, en, en Cristo. ¿Qué es Cristo? Cristo es un perdedor. Aparente perdedor. Sí, sí. Porque terminó. Que, sí, terminó que, fusilado. escupido, Cupido, lacerado de... por la misma gente. Crucido, traicionado, humillado, clavado todo. en un madero. Sí, es decir, en esa época donde el emperador, el tipo, eh, visto el conquistador, es decir... Esto era... ¿me entendés, me entendés, no? Aparte pintaba el rey de reyes. Y mirá, mirá lo no, que quedó. No, no, una, una cosa, ¿viste? Vale. Es decir, pero fíjate el mensaje que nos deja, ¿no? Fíjate cómo dos mil años después todavía nos llegan y todavía lo seguimos interpretando y todavía seguimos tratando de entender qué hay detrás. Y ojo, que era un tipo que tenía su carácter y que tenía su coraje. Y que... Y que, se, y que dijo cosas duras también, ¿no? Dijo cosas duras también. Sí, sí, en medio pero, de su misericordia. Me, pero perdió, ¿no? Y vos dijiste... pero entonces tu mamá, si no te ve más, ¿qué? ¿Cómo lo tomas? No te ve más. ahí sí. si tenés la cámara, a ver qué le decimos a mamá. No? no, eso sí que sería algo. Y claro, ¿no? ¿un hijo? Qué no, porque ya sufrió mucho. Mucho. Digamos que te gustaría que no fuera así, sí. que fuera un día después de su muerte. Exacto. Lo pedimos. llévame después de que claro, se Aguantame, eso. aguantame. Claro. Aguantame. Sí. Sí, porque sería fe. Te quiere mucho. Sí. Qué lindo. Qué lindo amigo. No, no vale. sí, sí, sí. Que Vamos con no. los hermanos. Dale. Los hermanos. Los hermanos se han unido. <ríe> ¿Y? ¿Cómo Mensaje te despiden? Que... ¿Cómo te despiden los hermanos? Mensaje para los hermanos. ¿Qué les decimos? Los hermanos, bien, yo creo que, que saben que tuve una buena vida que saben que los quiero mucho que tuvimos un ejemplo de mi hermano mayor que, que falleció a los 34 años en cáncer y que a mí me dejó un ejemplo muy, pero muy, muy fuerte ¿viste? porque hasta el último día de su vida eh, me transmitió fuerza coraje me transmitió lucha No, con mis hermanos eh... Todo bien, está, está todo bien Está todo bien no, no... ¿A tu papá qué le dirías? Y al viejo que, que... Al viejo que Que lo quiero, lo quiero A pesar de Hubo no... que dejarme de pasar algunas cosas sí. Sí. sí lo quiero Y que yo entendí Logré esta paz que logré ...cuando dejé de juzgar a los demás. Claro. Claro. Es decir, yo creo que el secreto... Y creo que nos trataron de decir eso, tanto Buda, como Cristo, como o sea, un montón el de personas... Primera página de Biblia, que te este, dice, este vas no. a perder el paraíso si juzgás no. lo bueno o lo malo. Exacto, es claro. decir, eh, eh, nos dijo, ustedes no están acá para juzgar, no, ustedes no, están claro. acá... Coman, chicos, jueguen, dijo acá tienen dos animales, esa para. es la primera página. Exacto, y para comprender. Claro, claro, sí, sí. O sea, para amarse... La no palabra jugar nos, nos, no. nos, nos, nos limita, nos, pone, nos hace solamente ¿viste? ver una sola, una sola cosa. La palabra comprensión amplía, amplía un horizonte que es inconmensurable. Sí, sí, sí, sí, Entonces yo a partir de ahora es como que vaya hace mucho tiempo. Es como que no al prójimo no lo juzgo, al prójimo lo comprendo. ¿Y tus amigos qué le decimos? chao muchachos nunca más. Mis amigos los quiero mucho. A Tiani, a Lucho, a todos mis amigos. A los amigos del pasado, a Luqui, a los amigos del presente, a los hermanos Marchoni, a toda la gente que conozco en Cortaderas, en San Luis, ahí a todo el gauchaje de por ahí. Muchos amigos. No, los amigos me han dado una gran felicidad. Así que, Gracias. nada, cuando me recuerden, Mere, toda la banda de, de ahí, de San Fernando, sonreían. Gracias. Gracias. Alégrense, alégrense. Alégrense por todos los momentos que pasamos, que realmente fueron un montón. Eh, lindo, lindo momento. Y, me estoy, y tendría que nombrar unos cuantos más. Sí, viste que la mente va Pero la boca sí, la, sí, la, sí. la no responde No, ¿sí? no responde sí, sí, pero, pero yo creo que la amistad es, es un don de Dios Porque no es familia Pero uno los hace familia Uno los, los, los hace familia son, son familia ¿Y tu pareja actual? Que no te va a ver más ¿Qué le decimos? No, que, que, que la pase bien en la que encuentre rápido un, sí, un, sí, un galán que sí, sí, sí, se divierta ¿Sí? ¿Tenés sí. ese altruismo? Ese... Sí, por ¿Sí? supuesto sí, sí, sí. ¿Tenés ese tipo de amor? Viste que hay gente que no, que hay gente que, que no. No, nunca me olvides no, no, no, no Vení todos los días a, a la tumba, no, no, no. traeme flores Yo no. estoy, estoy convencido que, igual que vos, que el apego es realmente lo que nos está haciendo daño no sabemos amar no. creemos que viste que es una posesión que es nuestra. y lo que es, es tuyo vos lo querés controlar sí sí y aparte como purificativo porque te quiero te lo hago ah. porque te amo me preocupo porque te amo te no o sea sí pero, pero, barrio, pero colmo, está, que es bien, uno, está bien eso de, de preocuparse de yo, es pero sí no la no, otra no, persona no, mira no. el sufrimiento humano está basado en querer controlar los pensamientos, los sentimientos y las acciones de los demás. O, o todas las personas que te vienen a consultar. Sí, sí, sí, sí. Cuando empiezan a hablar, sí, ¿De qué sí, hablan? Sí, sí, sí. Su, ¿De su, de, su desgracia es ¿Su desgracia ¿Qué es? Sí, sí. Quiero cambiar al otro. Quiero, quiero, quiero El otro ser... no es como yo quiero que sea. Y, y no siente, oh, oh, y no ah, hace, y no dice. Quiero que sea distinto. Pero, eh, pero ¿cómo lo no vas a sufrir? Si? Vos claro. no pinchás ni cortás. Es contra natura, nene. En la vida del otro. Es contra natura. Es, es una cosa que. Pero eh, porque no nos enseñaron. No es que nos enseñaron. Yo aprendí tantas cosas en estos años que no nos enseñaron. Oh, oh. Cuanto más aprendemos, más piedad tenemos. De que nuestros padres no sabían, nuestros abuelos no sabían. Yo no sé dónde perdieron los papeles. En algún momento se supo todo sí. esto. Sí. En algún momento se supo. Mm -hmm. Pero después se olvidaron. Yo no sé si está enseñando datos. ¿Vos ¿sabes no sabés, que, sabés que esto que estás diciendo es tal cual? El ser humano no es que porque aprendimos durante dos 3000, tres mil, años un montón de cosas... No quiere decir que nosotros la, sep la sepamos. Claro. El ser humano si no practica algo... No, no, no. Si no, lo, no, no, no, no lo sabe. Sí, sí, sí. No lo sabe. Sí, sí, sí. Hay artes, por ejemplo, se pueden hacer los vitro que se hacían en la capilla Sixtina Hay artes, hay manualidades que, que se, se perdieron. perdieron. absolutamente. Y así también hay conocimientos. Que se perdieron. Que se perdieron. Sí, sí, sí. Y, y, y, y bueno, y hay que volvamos a hacer. Ahora está este tipo el león más se llama el que quiere ir a la luna. Bueno, que tiene que volver a rehacer y tuvo que volver a rehacer todos los cuentos, qué sé yo, porque mucha de la tecnología se perdió, porque no se volvió a usar. Hay que volver a aprender una tecnología. Hay claro, que volver a aprender. Y, y decía esto, ¿no? Como que, que hay cosas que no. Si uno no las, no las practica, las perdés. Sí, bueno. y, y nosotros por ahí nos creemos que. Que sabemos más de lo que sabemos, no sabemos nada. No sabemos nada de o sea, nada. No sabemos gestionar las nada. emociones, no, no sabemos no, gestionar nada. la ira, no sabemos gestionar el miedo. No. ¿Eh? Todo lo que pasa, viste, lo que pasa. Absolutamente. ¿Viste? Sí. no. Absolutamente. contamos una cosa, ¿qué mensaje le dejamos al niño? Te vas, ya se enterró y el pibe dice, perdón, no, cada vez <ríe> me está te... debiendo ¿Te, eh, te debes algo. Cada vez me pongo más en contacto. No le estás debiendo nada, algún sueño, alguna cosa que quiso y no, no nos animamos o la postergamos. Dijimos, bueno, deja, deja ya de joder con la pelota. Tendría que empezar a celebrar un poquito mis cumpleaños. Ah, pues sabes que. Falta poco, ¿eh? Son, claro, son. Eh, ah. somos cuatro. Yo te conté un poquito la historia, ¿no? Que el primero nació el 11 de septiembre con un año de diferencia después el 24 de septiembre, después el 27 de septiembre y yo el 29 de septiembre. Entonces, claro, en casa, ¿viste? Se celebra... cuando a a mi cansado. cumpleaños Ya estaban cansados. Cansado. Ya ni siquiera te... Decía. El pedazo de pastel que no se te, no Claro, es que ni te, ni te decían feliz tra, cumpleaños. Yo tra, me acuerdo tra. de estar sentado en la mesa Ay, y que tira. Rosa, que era una era la que nos cuidaba, la que nos hacía de comer, qué sé yo, tipo a la, a la, a la tarde, ya cuando era, viste, ya, viste, era el, el creo que la merienda, qué sé yo, dice, ah, hoy es el cumpleaños de Evo. Ay, Dios mío, <risa> claro, faltaba uno. <risa> bueno, entonces esa cámara prometele que este año nos vas a hacer un pastel. Sí, sí, ¿verdad? este año... Voy... Mirá que yo voy a estar, eh. Voy a tratar de celebrarme. Yo vida. quiero una foto de pastel, eh. Se lo prometés, eh. Dale. Bueno, dale. yo también. Yo voy a hacer que cumpla, ¿eh? Vamos a un corte. En serio, ¿Cómo te persigo, yo 29 de septiembre para colmo. Este cumplo 49 años del primer beso con mi marido. Uy, 49 años. Chido. Vos decís. Ya está, ¿eh? <coughs> Cuando quiera Silvia. Bueno, te lo doy. Bueno, entonces. Ah, eh, qué sorpresa, eh. ahí vamos. Llegó el día, Ivo. Tu último día. Hoy paso a buscarte. La muerte. A la pelota. Pum uh -huh. ¿No? Se va a pasar. Nos preparamos. Mira, yo con la muerte. Ya hice las bases. Gracias, estamos. Gracias. ¿Vamos? Sí. Perdón. ¿Estamos? Un momentito. Graba Muy bien. Vamos. Aquí vamos, con mi amigo. Con mi amiga. Uh, mira. Para vos. Para. Vos? ¿Cuánto mire esto? Para vos. ¿Eso entrarás? Yo, yo, creo, que, yo creo que sí. ¿Entrarás acá? Yo creo que sí. Si, ¿no? Y si no, bueno, subimos un poquito a ver. la rodilla. Ahora mismo. Sí. No, sí, entra. A mí me parece que sí. Sí, sí, sí. sí. ¿Y pensás que vas a estar en serio acá un día? <risa> sí, sí. Ah, que que no. Claro, porque uno está hablando en joda. Yo pensé que. ¿Estás acá? A ver, voy a sentar ahí. Van, oh, oh, oh, oh. Va a Yo me siento acá, me yo... Bueno, al menos. ¿Qué? vos no sabés cómo yo te quiero, vos te yo también te quiero mucho. Yo, a también. yo también, yo también. Te admiro ¿Cómo? mucho. Yo también. Que es un condimento interesante. Chenero. Mm. ¿y quiénes vienen a ver hoy? Mm. Yo voy. ¿En serio? Sí, yo digo. Yo voy. Y, sí, y ojalá sí. que vengan algunos, ¿viste? O ¿Sabes que yo hice una película que se llama Tuesday with Morley? Fue la película premiada a la mejor película del año, ganó el Emmy a la mejor película del año de televisión. Se trataba de un viejo que se iba a morir, y te la hago corta, que trata de enseñar una lección a sus alumnos de periodismo, a uno que lo empieza a visitar porque sabe que se está muriendo. ¿Sabes qué es lo que hace el tipo? Anuncia su muerte, ¿viste? Le dice a la mujer que se murió. y murió. Y vienen todos al velorio. Y cuando están todos en el velorio, aparece <risa> Baja la escalera. Baja, baja la escalera. Mi amor. Y, y, y, y, qué bien. Y dice, bueno, loco. Claro. ¿Por qué no me lo dicen ahora? Claro, ¿a qué viene? Man, ¿a qué, viene? ¿A qué viene? A claro. ¿Ahí? Viste, díganmelo, díganmelo ahora. Claro. Yo creo que tendríamos que hacer nuestro velorio en vida. Claro, por eso un poco esto del de mm. mensaje, esta cosa de decir, mm. bueno, realmente, si hoy es el último día, lo que vale. yo quiero decirte es, dale, hace esto, ah. este, o cumplir con este sueño del, del pibe, mm. esto que vamos a hacer con el cumpleaños, que de verdad, yo te la sigo, a, te, mm. te, te la sigo y te mando, yo te voy a hacer a to ah. vale este, Marisol, anotando, por favor, 29 de septiembre, le mandamos la torta a Ivo Kutzalida. Este, pero, pero sí, está bueno esto de pensar que un día va a pasar esto. Sí, va sí, a, pasar. Sí, sí. a ver, esto va a, pasar. a ver si entras. ¿No? No, sacate no, los sí. zapatitos no, por favor. Lo saco. Claro, los zapatos de eso no van a poder más jugar. ¿no? No. Menos mal que me puse media sin agujero, ah, ¿te acordás? Sí, sí, de sí tenías una vez, tenías una media con auge. ¿Y quién más tenía? Eh, Rolo, creo que se sacó. No, Rolo fue vos, no. No, yo ¿no? lo acompañé, yo le dije a Rolo, yo te banco a muerte. ¿Y tenías? Sí, y tenía, ¿tú? obvio que tenía. <risa> ¿No te acordás? Ay, los hombres, son un desastre. Son un desastre los tipos, te digo la verdad, yo te acompañé a muerte. ¿Cómo lo amabas a Rolo, eh? eh sí, lo quiero mucho. Sí, y es para querer. ¿no? Es. Sí, no, no, no, no. Son de paz. Ahí va, ¿no? Ahí va. ¿Está bien? Sí. sí ahí. ahí va. Va. Y te queda bien. Me queda muy bien. Te queda bárbaro. Bueno, también vos sos pintón. <risa> <risa> sos un lindo muchacho. <risa> dice, ¿cómo se dice? Eh, no ha puesto. Bien parecido. Bien parecido. Oh, que parecido. Que bien parecido. bien parecido. Acá? Me parece que van acá, ¿no? Sí, bueno. van vale. ahí. Qué desperdicio, ¿no? Hicimos eh, bueno. lo que pudimos Hicimos lo que pudimos Bueno, ¿y cómo sigue después? Bajamos la tapa y ¿qué, ¿qué viene? ¿Qué crees que viene? Viste que dicen que somos creadores de realidad ¿no? No. Y que uno puede ver algunas cosas que uno dice esto lo hice yo, yo lo pensé así, yo pensé en esta casa, mirá como al final, ¿no? Viste que hay cosas que uno puede comprobar. Sí. Y dicen que también uno puede crear lo que va a pasar, es ¿verdad? ¿Cómo te imaginas? Te vienen a buscar, viene algún familiar, viene tu abuelita, es decir, después de. Sí, ahora, en la tarde. ¿Quién, quién viene? ¿O a dónde vas? Y yo, ojalá. Es decir, tengo fe de que algo, algo continúa. Algo continúa. ¿El alma que somos en algún lugar? Me parece sí. que sí. Me parece que sí. Me gustaría encontrarme con. con los seres Voy a cerrar para ver si podés imaginar a quién, a quién ves. Dale. ¿Tenés los ojitos abiertos así de paso, no vos? que te ayude? No, no, mi amor, Dale. no pesa nada. Ah, abierto, abierto. Pero abiertos así de paso sentís que, que se apaga, viste, que de verdad hay, hay algo que se termina y... ¿Qué dicen que va a pasar, ¿no? ¿eh? Pues, ¿sabes qué? Te, me vino... Me vine... adentro, Pío. No, no, no, no es que... No es que pensé en... El, segundo que es como que dice, sí, así, y, y no sé, volveremos a ser esencia. No, no, no viajé a ni a nadie, no se me vino nadie. O sea, fue adentro. Fue adentro. Estuvo bueno eso que me, que me hiciste de, de quedar con los ojos abiertos, porque esa luz es re, realmente ta-ta-ta-ta, Y sentí, no hizo mucho ruido, pero lo sentí como boom. Y entraba un pedacito de luz por acá nomás, así como una cosa, y se veía el contorno, y dice... como que, no sé y si es adentro lo que vos me uh -huh. contás yo lo visualizo como sin la cáscara ¿no? Uh -huh. como, como, como ir adentro de esa cáscara y que la cáscara ya se deshace ¿me entendés? como, como que lo único que queda es la semilla sí, sí, sí es esa esencia, ¿no? Esencia, claro. que es, también se se, se, se se incorporará cuando esencia. Y anda a saber eso que el budismo y la rueda y la reencarnación y esas cosas yo no sé nada. No. Y anda a saber si esa esencia no es esa semilla y no es esa semilla que luego será otra cosa, ¿no? Por ahí sigue esa rueda. ¿No sabemos? No sabemos. No sabemos. No sabemos nada. Qué lindo saber que uno sabe nada de verdad. No, no sabemos nada. Qué lindo. Lo que podemos tener es eso, es fe. Qué Claro. claro. Podemos, podemos tener fe y bueno y nos pasa algo yo creo que me gusta esta idea de no sé quién era que decía que el ser humano es un ser de frontera de límite entre lo mundano lo animal lo, la, la naturaleza se mezclan sí. los idiomas si vos vivís en el, la sí, frontera sí. con Brasil Paraguay, se habla para sí, se habla sí, brasileño sí. viste no, no no está la frontera viste y a veces no es como que somos recontra bestiales y a veces eh, tocamos cosas que tienen que ver con, con lo divino estamos en la frontera somos fronterizos bueno, si yo este, tuviera que estar acá, de verdad, y, y, y estuvieras con los ojitos cerrados y fuera la última vez que tocara sí. el cuerpo de este amigo, garantizo que fuiste un distinto, digo. ¿eh? Fuiste un distinto. Muy bien. Se termina evaporándose el programa. Vos quedate ahí un poquito más que los cámaras van a hacer alguna que otra cosita. Alguna que otra tobita, ¿está bien? Sí, podemos hacer lo mismo que antes. Sí, Le, conmigo. La despedida de nuevo. Sí, claro. Por favor, porque, el mesito? Sí, pues estaba atrás tuyo. ¿Cómo no? Pero cómo no acá, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo estaba? Sí. Allá. Allá. Allá. Eh, bueno, dale. Acá, acá. No, no. Ahí queréis. sí. Bueno. Dale.